Hola, mi nombre es Irmari de Papelería Estudio y en este video les voy a estar enseñando cómo crear el diseño de una tarjeta de presentación y cómo imprimirlo utilizando nuestro template de tarjetas de presentación. Así que eh, lo primero que vamos a hacer es que vamos a visitar a canva.com y ya luego de haber entrado a la página de canva.com, perdón, van a ver una pantalla como esta. Y entonces vamos a ir a crear un diseño en la parte superior derecha y aquí vamos a buscar eh, la opción para un tamaño personalizado que es el que tiene el símbolo de la cruz y aquí lo primero que vamos a hacer es que vamos a darle de ancho y medio por 2 pulgadas de alto. Siempre recuerden que antes de colocar las medidas debemos de cambiarle el sistema métrico a pulgadas para que entonces nos dé el el diseño del tamaño adecuado. Así que ya cuando nosotros tengamos nuestro diseño escrito, recuerden, ancho 3,5 y, y de alto 2 pulgadas, y le damos a crear un diseño nuevo. Ahora, él lo que va a hacer es que nos va a dar, ¿verdad?, las plantillas que usualmente nos dan cuando nosotros creamos unos diseños de acuerdo al tamaño. Así que no vamos a estar utilizando plantillas, yo en lo personal no recomiendo utilizar las plantillas de Canva, para contenido de nuestro negocio, es decir, eh, tarjetas de presentaciones, lo que no son los logos, todas esas cosas que deben de ser únicas en nuestro negocio, no debemos de utilizar las plantillas que hay en Canva. ¿Por qué? Porque así tal cual como nosotros las escogemos, otras personas también y no se ve bien que ¿verdad? varias marcas tengan el mismo diseño y aunque sí cambiamos los colores, igual el diseño es el mismo. ¿okay? Así que nada. Vamos a cerrar las plantillas y vamos a trabajar simplemente con texto, imágenes y eh, ¿verdad? los colores de nuestra marca. Así que lo primero que vamos a hacer es que vamos a añadir el logo. Aquí vamos a ir a archivos subidos. Y entonces en mi caso, en vez de utilizar el logo, voy a estar utilizando la lubelida de mi logo. Ok que esta es la que yo usualmente utilizo, y la voy a colocar como por aquí en este lado. Le voy a dar un tamaño un poco más eh, módico y la voy a colocar por aquí en una esquinita, ¿OK? Entonces, aquí, ¿cómo yo puedo cambiarle el color a esta imagen? Bueno, vamos a ir a la parte superior donde dice editar imagen. Aquí vamos a buscar una opción, usualmente están aquí en estas opciones que están aquí abajo, una que se llama Duotone, que esta que está aquí. A mí me, me, me sale en la parte superior porque ya la he utilizado anteriormente. Así que eh, voy a estar utilizando esta, ¿ok? Aquí podemos escoger cualquier color, no importa ¿verdad? cuál es el que sea. ¿Por qué? Porque lo vamos a cambiar. Así que yo voy a, voy a escoger el primero. Y él me va a aparecer estas tres rayitas. Y vamos a darle un clic. Me va a aparecer esta ventanita, ¿ok? Y entonces vamos a cambiar los colores. Aquí yo quiero que esto sea azul y voy a estar utilizando un color hex que ya tengo ya predeterminado para mi marca, que es el azul. Así que a esto le voy a dar copy y la voy a colocar también en la parte de abajo. Que ambas tengan la misma para que se, se refleje en ese color. Así que yo lo voy a colocar de ese color. Y entonces ahora le voy a colocar mi nombre. Voy a ir a texto o puedo utilizar el teclado escribir, eh, hundir la tecla de T de texto y él automáticamente me va a añadir un encasillado de texto ¿Okay? aquí voy a escribir mi nombre ¿Okay? esto lo voy a llevar por aquí, le voy a dar un tamaño más grande y aquí yo simplemente utilizo los puntos de las esquinas eh, porque yo soy bien visual, me gusta eh, ¿verdad? dejarme llevar por por el tamaño Así que ahí la voy a dejar. Y entonces voy a escoger un texto que sea como cursivo. Y entonces, como saben, si tienen Canva Pro, pues pueden utilizar cualquiera de estas tipografías. Si no tienen Canva Pro, pues pueden utilizar las que no tienen la coronita amarilla. Para motivos de este, este tutorial, pues vamos a estar utilizando la cuenta gratuita de Papelería Estudio pero como muchas personas saben, yo utilizo Canva Pro para eh, hacer muchos diseños para el negocio. Eh, pero, ¿verdad? Para que ustedes vean lo que se puede y lo que no se puede hacer utilizando el, el Canva gratuito. Así que aquí voy a buscar una letra que sea de caligrafía. Así que voy a escribir caligrafía en la parte de arriba. Le doy Enter. Y él me va a dar todas las tipografías que hay disponibles bajo la categoría de caligrafía. Y aquí simplemente pues escojo la más que me guste, ahí escogí una que no podía. Vamos a ver qué hay por aquí. Y aquí, ¿verdad? Simplemente el juego de, de búsqueda. Yo voy a utilizar... Vamos a utilizar esta que está aquí, esta que se llama The Mumbai Sticker. Así que voy a utilizar esta, voy a colocar un poquito más grande para que sea un poco más legible, ya que es cursiva, ¿bien? Y entonces aquí lo que voy a hacer es que le voy a dar color. Aquí voy a utilizar el color rosado de mi marca y eh, voy a escribir el, el código, ¿verdad? Es ee 5698 y si se preguntan si me los tengo memorizados, no, yo tengo un sticker en mi computadora donde tengo todos los números ¿verdad? que representan los colores de la marca y así se me hace fácil eh, ¿verdad? identificar esos colores al momento de trabajar un diseño. Así que voy a, nueva, voy a añadir otra cajita de texto y voy a utilizar, hundir simplemente la letra T en mi texto. Y aquí le voy a poner el número de teléfono de la tienda. Lo voy a dar por aquí. Ahora esto lo voy a utilizar en eh, letra de molde porque quiero que sea legible, ¿ok? Así que toda esta información importante yo voy a estar utilizando letra de molde porque quiero que sea legible. Y esto eh, lo voy a colocar a ocho puntos, ¿ok? Así que voy a duplicar esa cajita. Y simplemente voy a añadir ¿verdad? varios de estos. ¿Por qué estoy utilizando varios de estos? Porque les voy a colocar el logo en la parte de al lado. ¿Ok? Y entonces, pues, así es mejor. Aquí voy a colocar el correo electrónico. Y por último, voy a añadir el website de la tienda. ¿Ok? Así que aquí damos el hola y el arroba y le colocamos www punto. ¿Okay? Voy a seleccionar todo y donde dice posición lo voy a llevar hacia la derecha para que esté todito alineado. Y entonces esto lo voy a llevar un poquito hacia la izquierda para entonces darle espacio a los iconos que le voy a colocar en la parte de eh, la parte derecha. Voy a ir a elementos, que está en nuestro panel izquierdo, y aquí le voy a colocar teléfono para que entonces me dé esos iconos ¿verdad? de teléfono. Así que voy aquí, cojo este, y voy a estar utilizando iconos pequeños porque tampoco quiero como que se me... Se me abrume esto de, de muchos diseños, ya que voy a colocar varios. Aquí voy a buscar el logo de Facebook. Simplemente quiero la F. Vamos a ver si está disponible. Por aquí está la F. Esto le vamos a dar color rojo. Igual, estos son los colores que son, ¿verdad? La parte de mi marca. 7, eh, 2... 734 3, 4. este el rojo, y aquí igual colocamos esto pequeñito, y entonces lo que yo hago es que los coloco uno encima del otro para asegurarme de que son el mismo tamaño, ¿ok? Ahora vamos al de Instagram. Instagram. Y este lo vamos a colocar color anaranjado. Y aquí vamos a buscar el color aranjado F79E33. Ahí está. Este es el color naranja del logo. O del branding, mejor dicho. Ok. Y aquí es correo electrónico. Vamos a buscar aquí email. Sobrecito. Este sobre lo vamos a colocar verde. Y el color verde es el A3. CD54. ¿sí? Como un color verde lima. Nuevamente le cambiamos el tamaño. Y lo colocamos por aquí. Y por último, el website. Así que... Cogemos el mundito. Y entonces esto lo vamos a utilizar. Color... Eh, el color turquesa. Igual aquí. No me dejo modificar el color, así que voy a estar utilizando el Duotone eh, nuevamente para escoger el color. Así que aquí ya como lo tengo, pues voy a utilizar el eyedropper para escoger el color. Voy al, al símbolo de más, escojo el eyedropper y así no tengo que volver a escoger el código. Y ahí está. ¿Ok? Vamos a hacer un poquitito... Este siento que es un poco grande, así que ahí está. Entonces aquí, en posición, voy a asegurarme de que ellos estén en el centro. Y aquí me voy a asegurar, en posición, que esté en el medio. Posición, medio ya está en medio... Y ahí está. ¿Ok? Ya tengo aquí lo que es... Eh, voy a agrupar todo esto juntito para poder moverlos. Esto lo voy a colocar por aquí. Y entonces en la parte superior yo le voy a colocar una barrita de colores que identifican mi marca. ¿Ok? Así que aquí voy a utilizar un rectángulo o mejor dicho un cuadrado y le voy a cambiar verdad este esos eh, el color así que aquí vamos a escoger el rosa primero así que el color vamos a escogerlo por aquí el rosa luego le sigue el rojo A eso le sigue el anaranjado. A ese le sigue el amarillo, que ese amarillo no lo hemos utilizado todavía, así que el amarillo es el F9 de C34, está por aquí. De ahí pasamos al verde, está por aquí. Y de aquí pasamos a el azul, ¿ok? Y entonces ahora los voy a seleccionar todos y lo voy a hacer igual de grande. Por aquí. Y ahí está. ¿Okay? Aquí están todos mis colores. Está mi información. Está la nubelidad. ¿Por qué solamente voy a colocar la luz Porque mi tarjeta es de ambos lados, así que voy a agregar una página en la parte de atrás. Y entonces aquí voy a añadir mi logo. Y ahí está. ¿Ok? Así que esta tarjeta va a ser de ambos lados. Y, ¿verdad? Eh, ¿Qué vamos a hacer? Vamos a descargar esta tarjeta. Vamos a ir a compartir. Y aquí vamos a darle a descargar. Y vamos a darle a descargar nuevamente. el ahí nos va a dar dos archivos, PNG, ¿OK? Y esos dos archivos lo que voy a hacer es que los voy a subir a Canva, ¿OK? Así que voy a ir aquí, a archivos subidos, subir archivos y voy a elegir en mi downloads, ¿verdad? Esos dos archivos y les voy a dar open. Ellos van a subir en la parte de, ¿verdad? superior del programa. Y aquí simplemente podemos verdad eh, podemos cerrar nuestra ventana de, de Canva. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ir al template que le he compartido en la descripción de este video para que ustedes puedan utilizar ese template, ¿ok? Que es este template que está aquí. Bien. Y entonces aquí... ¿Verdad? Este, este es el template, cuando ustedes abren el template le va a salir así, aquí hay 10 ventanitas, caben 10 tarjetas en una hoja, así que lo único que vamos a hacer es arrastrar nuestro diseño, así que, eh, por ejemplo, vamos a, utilizar, vamos a hacer el primer lado primero, así que voy a arrastrar este que está aquí, y vamos uno a uno. Por aquí. Por aquí y por aquí, ¿ok? Vamos a duplicar esta página. ¿Cómo la vamos a duplicar? Aquí en la parte superior hay dos encaseados con un símbolo de más. Le vamos a dar un plus aquí. Y entonces ahora vamos a añadir el otro. ¿Ok? Lo podemos colocar encima de ahí que ya está, no importa. Vamos arrastrando, arrastrando. Hasta rellenar todos esos espacios. Y ya cuando ya yo tengo mis hojas listas, voy a compartir aquí a descargar nuevamente, pero en este caso vamos a darle a PDF para impresión y le vamos a dar a descargar. ¿El que va a hacer? Nos va a dar un archivo PDF con nuestras dos hojas de tarjetas, ¿ven? Y ahora lo que voy a hacer es que voy a imprimir el primer lado, aquí escojo la impresora que estoy utilizando, eh, vamos a utilizar el donde dice Print using System Dialog. Yo voy a estar utilizando ¿verdad? Eh, mi, mis opciones. Aquí le voy a dar Best y solamente voy a imprimir el primer lado. Aquí le voy a dar Print y esto lo vamos a repetir para la segunda. Eh, así podemos alcanzar entonces las dos, eh, ¿verdad? Impresión en ambos lados. Primero voy a imprimir un lado y luego cuando salga ese lo coloco nuevamente en la impresora para entonces imprimir la página número 2. O so, en caso de que cuando nosotros vayamos a imprimir la página número 2 cambiamos el 1, lo cambiamos a 2. ¿Ok? Así que aquí vamos a imprimir la primera hoja primero y ya luego entonces vamos a imprimir la segunda hoja. ¿Ok? Así que eh, voy a imprimirlo y... Ahora pasamos entonces a lo que es el corte de esta tarjeta ya luego que haya eh, impreso. Bueno, ya luego de haberlo impreso, ahí está, ¿verdad? Este es el primer lado y entonces acá está el segundo lado, ¿ven? Y aquí tiene las marcas de corte. Esto básicamente es una guía, no vamos a estar siempre utilizando estas marcas, eh, mayormente siempre utilizo esta que está aquí y esta que está aquí Y les enseño por qué Yo estoy utilizando una guillotina que ella mide 6 pulgadas por 9 pulgadas que Se las enseño completa Ella es una marca Sato, es una máquina bien viejita Como pueden ver ya tiene muchos años conmigo Y esta es la guillotina que yo utilizo para mis tarjetas de presentación Solamente corto una tarjeta, ¿verdad? una hoja a la vez para asegurarme de que la precisión del corte sea correcta Hay personas que les gusta utilizar las guillotinas grandes Yo en lo personal ¿verdad? prefiero utilizar este, este tamaño en particular ¿okay? Así que eh, lo primero que voy a hacer es que voy a buscar ¿verdad? esta línea que está aquí Y simplemente voy a cortar ¿okay? Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a cortar esta línea de aquí que es la del centro ahí está y bajamos, ¿ok? ahora nos quedamos con este pedacito y como pueden ver tengo líneas de corte aquí, aquí y aquí ¿por qué no las utilizo? porque yo utilizo a ver por aquí estas líneas que están aquí, ¿ok? utilizo la regla de mi guillotina así que yo sé que esta parte de aquí debe llegar a 6 pulgadas ¿ok? ¿Por qué? Porque tengo tres tarjetas, cada tarjeta debe medir, eh, <coughs> perdón, debe de medir dos pulgadas de alto, ¿ok? Así que entre tres, pues son seis. Así que aquí voy a llevar mi tarjeta a seis pulgadas bajo la guillotina, y acá no voy a utilizar estas marcas de aquí, sino que simplemente voy a llevar esto a tres y medio, ¿ok? ¿Por qué? Sabemos que la tarjeta debe medir 3 pulgadas y media por 6, eh, por perdón, por 2, 3 y medio por 2. Y entonces aquí podemos ver que hay un poquito de diferencia de tamaño. Esto a muchas veces pasa porque eh, no, se, no se imprimió en el set incorrecto. No le dije que me lo, que me lo imprimiera eh, al tamaño y lo que hizo fue que la, le redujo el tamaño... Para imprimir Así que aquí, nada Voy a llevarlo un poquito hacia el lado Y simplemente voy a cortar Ese exceso de blanco, ¿verdad? Para que quede así Y entonces ahora Lo que voy a hacer es que voy a llevar esto a 4 pulgadas ¿Ok? Hago un corte Y llevo a 2 pulgadas Y hago un corte ¿Ok? Y aquí tenemos Las tarjetas ¿Ven? Son exactamente el mismo tamaño ¿Ven? Ahí está Podemos repetir los mismos pasos con este. Voy a traerlo por aquí. Y aquí sí, ven, alinearon un poquito. Aquí me queda un poquito de blanco, así que corregimos un poco el corte. Y entonces llevamos al 6. Llevamos al 4. Y llevamos al 2. y aquí está ven con está. todas las tarjetitas están en ambos lados esto yo lo imprimí eh. pueden utilizar cardstock de 110 libras este es cardstock regular de 110 libras pueden utilizar también papel perlado este, este es el que yo usualmente utilizo es un papel perlado les voy a dejar el link en la parte de abajo lo pueden conseguir en Amazon ven Aquí les añadí un poquito más de diseño Pero, ¿verdad? Para que tengan una idea de cómo trabajar este, la tarjeta Y tengan sus opciones de trabajo También pueden utilizar papel fotográfico de Office Max, eh, Papel fotográfico mate Él es de 61 libras Es bastante grueso Y él imprime súper chévere Así que pueden utilizar también ese Les voy a dejar el link también en la parte de abajo Para que lo puedan conseguir en caso de que lo quisieran utilizar eh, y también pueden utilizar el Cardstock Koala, que es este también eh, papel fotográfico mate. Pero es marca Koala, que es un poquito más económico que el de Office Tipo. Así que les voy a dejar todos los links en la parte de abajo para que tengan esas referencias y puedan saber, ¿verdad?, este, dónde conseguir ese papel. Así que como siempre, si les gustó el video, compártanlo, denle like. Recuerden de suscribirse y encender la campanita para que reciban notificaciones cada vez que sube un video nuevo. Y muchísimas gracias por el apoyo. Los espero en el próximo video.